Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Aquí os envío un gran saludo, ahí donde me estáis viendo o escuchando. Hoy quiero hablaros de cómo podéis ganar dinero desde casa, aprovechando que estamos encerraditos en esta cuarentena, y tú puedes generar hasta 500 dólares al mes, haciendo vídeos explicativos sin pagar un centavo. No solamente no vas a pagar, vas a tener el programa gratis, las escenas gratis, todo gratis, y además... No te hace falta tener habilidades técnicas. Eso es lo más importante ahora mismo, que tú no necesitas ser un experto diseñador, ser un experto en guiones, ser un experto en apenas nada. Simplemente un poco de habilidades, mirar lo que está haciendo otra gente y empezar a ganar desde la comodidad de tu casa sin gastar un centavo hasta 500 dólares al mes. Te voy a dar las páginas exactas de cómo puedes hacerlo para que no tengas ningún problema ni te tropieces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 para que puedan generar ingresos desde la comodidad de su casa con vídeos muy sencillitos donde explico métodos muy rápidos de generación casi inmediata. Como te decía, te voy a explicar hoy cómo puedes ganar dinero desde casa hasta 500 dólares al mes haciendo vídeos explicativos y no vas a tener que pagar absolutamente nada. Quiero decirte, para que te vayas metiendo un poco en lo que vamos a hacer, que existen páginas en las cuales la gente ofrece este tipo de servicios y que no son tan comunes. Mira, vamos a ver estas páginas. Vamos a empezar con SEOclerks. SEOclerks.com No te preocupes que aquí abajo en la descripción te voy a poner el enlace. Mira, SEOclerks.com lo he puesto con Similar Web, que es una extensión que me deja ver el tráfico que tiene estas, estas páginas. Mira, y me dice que está en el lugar 76.000 del mundo, que es mucho tráfico de Estados Unidos. Su categoría es negocios y servicios para el consumo. Mira cuántas visitas tiene cada mes. 600.000, 600.000, 600.000. Ahora tiene 500.000, pero bueno, son 500.000 visitas de gente que viene aquí a buscar un servicio específicamente. ¿vale? Lo voy a quitar ya. Bien. Y lo que quiero que veas es Cómo hay aquí gente que está poniendo servicios. Y es lo que quiero que hagas. Poner tus servicios. ¿Ves? La gente está poniendo servicios. Eh, eh, Aumentaré tu ranking a la página 1 de Google. Es, eh, aplasta tus competencia con los más poderosos links. En fin. Una serie de cosas. Pero aquí vamos a por ejemplo a buscar video explainer. Video explainer. Y vamos a ver cuán Servicios hay de este tipo y a qué precio? Mira, eh, este nos cobra 200 dólares por un video explainer. Este nos cobra 20 dólares, 10 dólares por un video animado, 18 dólares, 10 dólares, 7, 5, 25 dólares, 3. Pero aquí, a ah, nuestro, no, esto es otra cosa: eh, vídeo explainer, 20, vídeo explainer, 15. Video Explainer, 8, 2 de Video Explainer, hay un montón. Sin embargo, quiero que te vayas a los de gran calidad. Animal Explainer, hay un montón. Y tú puedes poner tus servicios en esta página y empezar a cobrar. Este que es de 200 dólares, habría que ver qué tal está. Y este que es de 20 o de 10, también tendríamos que ver el tipo de servicios que nos está ofreciendo. Este, por ejemplo, que es muy baratito. Vamos a ver por qué es tan baratito. Un Amazing Whiteboard Animation por explainer Para propósitos de anuncios, nada más. Nos pone aquí los, lo que hay. Eh, está en gran calidad. Un minuto a tres minutos, no más. De uno a tres minutos de trabajo, él se gana 7 dólares. Imagínate lo que tú puedes hacer. Él tiene 25 personas que ya han comprado el servicio y está muy bien. vale Tú puedes copiar estas descripciones y poner tu gig aquí, fíjate 1 a 2 minutos, 6 de 2 a 3 minutos, 11 eh, con voz de chica, 5 adicionales con voz de chica en 2 minutos 9 adicionales, o sea en realidad no son 7 dólares, en realidad es un montón de dinero porque si tú quieres un video de 1 minuto con una voz de chica y, y que además escribas tú por él el anuncio, pues ya son 6, 10 15, 15 dólares en lugar de 7 Entonces ya ves que aquí no es realmente lo que dicen Es bastante más Vale, Seocles.com y tú puedes poner aquí tu anuncio Esa es una página Otra, peopleperhour.com people También quiero que veas la cantidad de visitas que tiene cada mes Millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones 3 millones, millones de visitas cada mes Está en un lugar 17.000 del mundo. Es decir, esta gente la visita, esta página la visita, una cantidad de gente que no puedes imaginarte que necesita servicios. ¿Vale? Vamos a buscar aquí también Video Explainers. Ofertas. Vamos a buscar por ofertas para ver lo que hay. Y aquí vamos a poner también Video Explainer. ¿Ves? Aquí hay un montón. Un montón. Video Marketing, Wedding, bla, bla, bla, bla. Vamos a ver si existe video explainer como tal. Sí que existe video explainer. Aquí está, mira. Eh, 70 dólares, 50 dólares, perdón, euros. Porque la tengo en, en, en Europa. 110. Un minuto de video con tu script. Un minuto, 110 dólares. Un bug trailer, 225 euros. Este ya son prom promueve tu negocio con un video con un lombardini. 20 dólares, 30 dólares, 15 dólares, 50 dólares, 50, $50 $10, 10, 10, 10, hay un montón. ¿Ves? Pero estos precios son bastante más altos. Tú puedes venir aquí y poner tu propio GIF para vender este tipo de servicios que te estoy poniendo. Video Explainers o eh, Video Animación, que también es. ¿Ves? Aquí está. 70, 95. Este es el tipo de animación que nosotros vamos a hacer. Um, 15, 15. 430, 60 segundos de video explainer, 430 euros. Eh, un efectivo explainer, 115, 915. Una barbaridad. Tú pones aquí tu gig y no lo pones a estos precios. Lo pones más asequible, lo pones a 70. 30 segundos de video animado por 70. Aquí. 25, lo pones a un precio más razonable y vas a generar más ventas, está claro, con este tipo de video explainers. Otra página que quiero que conozcas es la más famosa, que es Fiverr. Fiverr, fíjate que está en el lugar 771 porque tiene 40 millones de visitas, 40 millones de visitas. Cada mes, cada mes vienen aquí 40 millones de personas a buscar servicios de freelance, básicamente gente anglo, ¿vale? Lo voy a quitar y también voy a poner video explainers video explainer y vamos a ver qué precios llevan 300 euros un video explainer en 2T, con voz y con logo eh, un explainer, 63 29, 140 29 697 43 Como ves? Se cotizan este tipo de trabajos, este tipo de anuncios van bien porque son súper caros. Tú, mira, 1.200 por un, uno de estos. 1.200 por producir un whiteboard y animal explainer con efectos de sonido. 1.200 euros. Una auténtica barbaridad. Tú puedes ofrecer este servicio a un precio más razonable. 3.800, este será que no quiere que le ven, que le, que le y mira, 24 ventas, tiene 24 ventas de este servicio, es decir, multiplica esto por 24, eh, suponiendo que sean solo 3.000, 3 por 2, eh, 6, ya se ha llevado casi 70.000 euros por este servicio, ¿Eh? aquí tiene 211 a 38, 100 a 34, como ves, es un mundo en el que hay cabida para todos. Este es el más baratito y cuesta $9.75 y ha vendido $411. Este que no ha vendido apenas nada, ha vendido $8 a $77. Es una barbaridad. $4.800 empezando en $4.300. Empezando. En fin, hay mucha cabida. Este es más competido y tú puedes poner el servicio un poquito más caro. Digo, perdón, un poquito más barato para que te compren a ti. Y por último quiero presentarte quickngigs.com, quickngigs.com.com, en la que también vas a tener visitas. Esta página es nueva, ahora mismo solamente tiene 30.000 visitas cada mes. Si yo le doy a mi herramienta, me dirá que no, porque esta herramienta similar web solo lee si tienes un tráfico brutal. Esta como tiene solo 30.000 al mes, pero aún son 30.000 al mes, es mucha gente que quiere buscar aquí servicios. Vamos a poner lo mismo, Video Explainer, Search, mira, ves, ahí está Video Explainer. 22 dólares, 25 dólares, 30 dólares, 200 dólares, no hay más, solo hay estos cuatro. Aquí está bastante menos competido y tú podrías poner aquí tus 5 o 6 gigs, no te conformes por poner solo uno y una vez que tengas aquí ya visibilidad, pues puedes ir a las plataformas como esta, esta y esta que tienen bastante más tráfico. Bueno, una vez que hemos visto que sí que hay demanda de nuestro servicio, que sí que lo pagan a buen precio y que hay sitios donde no hay tantísima competencia y se puede hacer, vamos a ver con qué herramienta Puedes hacer este tipo de videos gratis y sin pagar absolutamente nada, sin tener habilidades técnicas. Mira, te presento PicMaker, picmaker.com. PicMaker no, dice aquí que es para hacer thumbnail en YouTube. Sin embargo, no es solo para hacer thumbnail y es gratuita, es completamente gratuita. Yo la uso mucho. La gente de mi lista privada tiene muchísimo tiempo que la usan porque se las presenté en exclusiva hace mucho tiempo, pero ahora la voy a hacer en abierto. Tube Nail Maker de Pick Maker. Tú te haces tu cuenta aquí, ¿ves? Y no solamente te hace fabulosos topnails ¿ves? Sino que además, si te vas aquí abajo, tienes Banners para YouTube y Gift Maker. Aquí no dice que haya video. Sin embargo, cuando tú te des de alta, vas a entrar al dashboard. Te lo voy a enseñar ahora porque yo ya estoy suscrita. ¿ves? Este es mi dashboard. Esta soy mi ayudante. Todo el mundo sabe quién es Laura. Y aquí viene eh, Create. Dice que es beta, así que no te preocupes. Y tú puedes elegir qué vas a hacer. Una presentación ves, en formato horizontal o vertical. Empezar con un destino, ya sea un Cinema 4X, para hacer cosas para YouTube, una historia para WhatsApp, Instagram Post, TV4, um, Instagram Stories, Facebook Cover, Cinema 12, bla bla, bla, bla, bla. Sin embargo, lo que yo quiero que veas y a donde quiero que te vayas es aquí. Las aplicaciones las cuales van a hacer mejor tus videos. Tienes Text-to-Speech, Gift Maker, Character Builder, Tubnet Maker, todas estas opciones son gratuitas, pero para lo que yo te voy a explicar no van a servir. Quiero que abras tu mente y veas la cantidad de oportunidades de negocio que tienes en este simple video que te estoy haciendo. Texto Speech, Gift Maker, Character Builder, todo esto lo puedes ofrecer en diferentes plataformas como las que te he enseñado. Pero vamos a trabajar con Video Maker. Voy a darle clic a Video Maker y abriremos esta otra Pantalla, voy a darle clic para que veas que no te miento, que es la misma. Aquí está, dice, transforma tus ideas en masterpieces visuales usando Moments. Ellos le llaman Moments a la aplicación Video Maker. vale Aquí ya tienes unas prediseñadas, pero como no quiero que te predispongas con lo que ya está hecho, vamos a darle Blank a un title video, por ejemplo aquí, clic. Y dentro de este formato blanco, ves, está trabajando abre la aplicación de manera muy rápida y mira qué maravilla, observa qué maravilla tenemos aquí, tenemos personajes, personajes, un montón de personajes, un montón de personajes, los que tienen la, eh, la banderita amarilla, es esta, son de pago, sin embargo tienes muchos gratuitos que te van a servir muchísimo, no te asustes ni te preocupes porque los personajes no son estáticos. Pues aquí tenemos la escena número uno y vamos a empezar a hacer, bueno voy a seguir con, con el tour. Aquí tienes las opciones, shapes, cosas para oficina, stickers, muebles, tecnología, textos, mira qué textos tan bonitos. No hace falta que sean de pago como este, sino que tienes unos gratuitos que están geniales, pero absolutamente geniales. Tienes fondos ya prediseñados. Ahora te voy a enseñar a cómo, cómo usarlos. Imágenes que tú puedes subir. O bien, mira, trending, corona. Te pone ya los trending. Te pone naturales, niños, en fin. Vídeos ya prediseñados para que tú simplemente los subas. En timelapse, ya sabes que eso es este tipo de vídeos que están en bucle, corriendo todo el tiempo. El stop motion, ¿ves? Aquí ves esto. Eh, sitting outdoors. En fin, tienes muchos. Música. Tienes música ya libre de derechos, aquí. Y tienes eh, efectos especiales. Es una serie de efectos especiales. Para los Video Explainers, vamos a empezar por el principio y vamos a ir a los personajes. Vamos a elegir, por ejemplo, este personaje. Lo ponemos aquí. Se abre esta pantalla donde te dice, puedes poner acción, adicionar expresiones, poner texto, un, movimientos SMART. Grabar tu voz, subir tu, pro tu propio audio o usar el texto speech para la voz. Y un montón de cosas más. Flip de carácter, rotar, ajustar. montonazo de cosas que tú irás viendo poco a poco. Yo voy a hacer algo muy rápido para que tú lo veas. Y lo que voy a hacer es poner este, por ejemplo. ¿Ves? Lo pongo aquí. La voy a poner aquí porque voy a poner texto para hacer el explainer. Muy facilito, pero súper, súper facilito. Mira. Ya está, sin más. Y voy a poner aquí un texto. Texto. Voy a usar, por ejemplo, este texto. ¿Ves? Ya está aquí. Le voy a poner sin ideas. Me estoy inventando todo ahora mismo, ¿ves? Sin ideas. Y voy a poner un fondo. Vamos a poner, por ejemplo, le voy a dar más. Fíjate que dice más. Office, más. Y vamos a poner, por ejemplo, este. Sin ideas. Y voy a mover aquí. Fíjate qué bonito está. Y cuando yo le dé al play. Voy a cerrar esto. Fíjate. Ella se mueve sola. ¿Lo ves? Yo no tengo que hacer nada. Ya está hecho. Sin ningún problema. ¿Vale? Lo voy a detener. Y voy a poner otra escena. Esta es una escena. Si le doy al símbolo de más aquí. O al símbolo de más aquí. Va a haber otra escena. Clic en la siguiente escena. Y aquí voy a poner el siguiente movimiento voy a poner mi mismo personaje este personaje y voy a poner por ejemplo mmm, ves que aquí hay más cosas tiempo tal sentada pues ya está sentado esta y voy a poner otro texto voy a, ir a elegir otro para que veas que es muy fácil esta por ejemplo y le voy a poner tus clientes, puedes ponerlo en mayúscula o minúsculas, minúscula. tus clientes se van con la competencia lo voy a ajustar aquí y si quiero le voy a poner otro fondo solo quiero que veas lo fácil que es, más oficina y voy a ponerle por ejemplo este es gratis, son gratuitos. Aquí está el agua, a ver, esto lo voy a poner por aquí. Puedo cambiar esto, ¿ves? Aquí está el color del texto, está en amarillo, lo vamos a poner en, yo qué sé, en rojo. Aquí en absoluto rojo. Completo. ¿Ok? Listo. Puedes elegir la fuente, en fin. Estoy trabajando en una pantalla muy pequeñita, así que se verá. Ahí está el texto. Puedes hacer cosas también con el texto. En fin. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a correr esta escena. Click. ¿Ves? Ahí está. Y de esta forma tan sencilla. Tú puedes crear. Vídeos explicativos. Gratis. Sin necesidad de tener absolutamente ninguna habilidad técnica. Como lo habrás visto. Simplemente arrastrar e ir poniendo textos. Tú te creas. Un, una serie de textos y los vas poniendo conforme al personaje y le vas poniendo aquí los fondos. Muy sencillo. Y si tú tienes propios, los puedes subir. Hay algunos de pago, pero no hace falta que los tengas porque no hace falta para hacerlo. Luego lo publicas o lo compartes o lo, lo guardas. Y esto es lo que le vas a entregar a tu cliente al estar en una de estas plataformas cuando te compren vídeo explicativos. Como ves, es relativamente fácil generar estos ingresos al mes haciendo vídeos explicativos sin que tú pagues absolutamente nada. Ya te he dado esta idea, no solamente esta, porque has visto que con Pickmaker puedes hacer montones de cosas y ofrecerlas ahora mismo en el Marketplace, cualquiera de los Marketplaces que ya te he dado. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sea muy útil, que saques mucho dinero con esta idea. Se despide Betty Romerito. Te invito a que te suscribas, a que invites a tus amigos, a que invites a tu gente a suscribirte a ver estos videos. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!